Estamos viendo la nueva pila, cómo avanza en su voltaje. Salió de cero. Disculpen eh, las marcas de la vida que tiene este tester. Bueno, sigue subiendo mi nueva pila. El elemento marino. Batería del elemento marino. Estoy tratando de llegar a los 2 voltios vamos a ver si, si tenemos suerte esta vez la pila está en proceso podemos observar que se encuentra en un proceso electroquímico cada vez tiene más corriente le estoy dando unos golpecitos para que la poca humedad le eche unas gotitas eh, para que la poca humedad haga su trabajo conecte todas las partes una vez que las partes se conecten Vamos a ver si llegamos a nuestros dos queridos voltios. Sigue subiendo la pila, sigue subiendo, sigue subiendo. Ya llegamos a 1,7. Vamos a ver si podemos llegar a 1,8, que fue el voltaje de la pila que hice ayer. Esta es la pila... Lleva dos... ¿Qué nombre le puse a esta? No me acuerdo el nombre que le puse. Bueno, todos son elementos marino ya que mi apellido es marino y estos elementos han sido creados por mí acá tenemos dos tubos de ensayo sulfato de cobre por afuera ahí tenemos la pieza que sería como un listón de zinc con sulfato de zinc adentro en el otro tenemos eh, el otro tubo de ensayo Lo que tiene adentro Es Grafito En polvo, más o menos hasta acá Y luego la otra mitad Una mezcla de dióxido de manganeso Con grafito Esta pila Nos dio 1,8 Bien Observamos Hemos llegado al récord Hemos llegado A, a, a, a igualar nuestro propio récord Vamos a ver Si la pila Que lo que yo quería hacer acá era un, Una cosa como una pila seca Pero le tuve que agregar Unas gotitas de agua Para que la humedad vaya haciendo su trabajo En el fondo Hemos hecho llegar el cable de cobre Hasta el fondo Y le hemos hecho como una pequeña espiral Para que asiente en el fondo Una vez que asienta en el fondo Hemos llenado hasta aquí de grafito en polvo lo hemos presionado lo más que pudimos luego lleva un tapón de cera mezclado con grafito se mezcla bien la cera con grafito y se hace un tapón este tapón es para que la humedad no pase a este grafito y a la vez que la cera se vuelva conductora gracias al grafito bueno luego en esta última partecita tenemos el dióxido de manganeso mezclado con grafito y luego tenemos eh, nitrato de nitrato de amonio donde está sumergida la barra de zinc así que tenemos un cable la barra de zinc eso conecta al eh, nitrato de lo que acabo de decir ya me olvidé Nitrato de, me lo toca aprender de memoria, de amonio. Nitrato de amonio. Luego viene el dióxido de manganeso mezclado con el grafito. El tapón de grafito con cera para que no pase la humedad. Y por último el grafito presionado sobre eh, el extremo de, de cobre que ahí se ve un poquito. Un poquito. Bien, esa es la pila. Vamos a ver. Ahí vamos a golpetearla un poco Pero parece que Más de eso No me va a dar Bueno No pudimos Superar el récord Pero lo hemos igualado Con otra versión De pila Mucho más compacta No tanto líquido esta, por ejemplo, no lleva sulfato de cobre, que es la azul que estás viendo, en cambio lleva eh, nitrato de amonio. Son dos clases diferentes de, ele de, de electrolitos, la cual, bueno, vamos a ir comparándolas con el tiempo a ver eh, qué electrolito es mejor. Vamos a ir mezclando los metales también. Vamos a añadir plomo y, bueno, metales porosos y otras cosas para tratar de hacer la mejor batería electroquímica que nos pueda salvar de este maldito fin del mundo que se viene a pocos días ya. Así que anda comprando tubo de ensayo, compra tu nitrato de amonio, tu sulfato de cobre, tu sulfato de zinc, tus postes, eh, ¿cómo se llaman estos...? Eh, postes fusible de 100 amperes, que son de zinc puro 100 amperes eh, 250 voltios esto lo conseguís como listón repuesto para fusible bueno qué más comprate la bolsa de grafito la bolsa de dióxido de manganeso y un poquito de, de cera que la vas a sacar de cualquier vela bueno se clavó en un voltio 800 Si sos ese tipo de mujer Que cuando se corta la luz Justo ahí te agarran ganas de hacer cosas Bueno, te quiero presentar el kit Con el que vas a poder salir adelante Un día de corte de luz Tenemos una batería de 12 voltios 12 amperes 12-12 Ideal Para este tipo de cosas Que nos requieren más energía Acá tenemos el inverter, este inverter nos convierte los 12 voltios en 110 y nos los entrega por un enchufe. Y acá podemos cargar el celular. Ok, muy bien. Tenemos el celular, tenemos la regleta, tenemos esta fichita tipo encendedor, que es la que vamos a poner aquí. Y tenemos el objeto de prueba, que es una sierra pretool de... 400 watts señoras y señores 400 watts pero está bien porque este aparato entrega 500 y hasta se le puede exigir hasta 1000 así que vamos a ver vamos a conectar el encendedor en la batería hemos conectado el encendedor en la batería y vamos a conectar ahora el inverter vamos a conectar el inverter nos muestra una luz Verde prendida Y vamos a prenderlo Perfecto 500 watts Muy bien Vamos a enchufar esto Y ahora Vamos a enchufar La sierra Para comprobar si realmente todo esto funciona el día de corte de luz que justo me dieron ganas de hacer cosas a la una, a la dos, a las tres muy bien muy bien, entonces te podés poner a trabajar como a vos te gusta los días de corte de luz y de paso, bueno, le pones crédito a su, tu celular al revés. Y te pone a chatear Ya pone a cargar tu celular Y tiene que cargar, tiene que cargar Muy bien, listo Entonces te muestro Este es un equipo, un kit De respaldo para el día de corte de luz De emergencia Que te permite, eh, bueno Un consumo mayor Que el más pequeño elegate De 150 watts. Te presento a tu Nuevo amigo el inverter Elegate es un inverter con una entrada de 12 voltios, 20 amperes máximo, y una salida de 110 voltios, 150 watts. Y a la vez te tira como para cargar el celular una salida de USB. Estamos viendo el aparatejo. Bueno, este aparatejo que tiene una salida de 110 y podés cargar el celu se conecta a una pequeña batería, Esta es una batería eh, de 12 voltios, 4,5 amperes. 4,5 amperes. Bien, vamos a conectarle esto que es como un encendedor para el coche, para el vehículo, para el automóvil. Se lo vamos a conectar aquí. Paso número 1 completado. Ya hemos cargado, ya hemos conectado. Este tipo de cargador Bueno, en este cargador Vamos a conectar nuestro querido Inverter De 150 watts. Observamos Que enciende el cooler Enciende la luz Ok, entonces ya Podemos cargar nuestro celular A ver si es verdad Esto creo que es así Y vamos a intentar invocar... ¿Cómo es? A ver... Ahí estábamos al revés. Estábamos al revés. Ahí te va. pasa ¡Muy bien, muy bien! Ya podemos cargar el celular. Pero además... Yo quiero 110 voltios. Que en otro país... Bueno... En otro país va a ser... Va a ser eh, 220, según el tipo de inverter que compren. ¿Mm? Yo he comprado uno para México. Ahí te va. Dale, dale, no me hagas quedar así. Ahí está. Ah, bueno, no enchufó del todo bien. No enchufó del todo bien. Ahí está. Ok. Muy bien, tenemos 110 voltios. Señoras y señores O sea que yo puedo Enchufar este aparato Que es para 110 Y va a funcionar Mira Mira Perfecto Listo Esto sería como un Primeros auxilios Para arrancar el apocalipsis Ya de otra manera Porque eso de andar prendiendo velas ya estaba como un poco antiguo, ¿no? Es, es como si tuviéramos todavía estuviéramos en la cueva, como un prehistórico. Una batería de 12 voltios 4A y medio. Un inverter de 12 voltios 150W. Y ya podés tener cositas A220-110 o cargar tu celular. Módulo step down con salida dual USB. Es lo que estamos viendo. Bueno, eh, habíamos hecho la prueba con el módulo eh, con las pilas y resulta que no soporta la carga de un celular el aparatito se comporta cuando las pilas están nuevas pero una vez que ya no están más nuevas ya no soporta la carga de un celular entonces digamos que para una lámpara por ejemplo esta lamparita que tengo acá eh, yo la enchufo a ver vamos a poner pausa ahí está bueno ahí la enchufé y. Prende. Sí, prendió. ¿Ves? Ok. La lámpara prende. Pero yo no le puedo dar carga al celular. O sea, no. No nos no, no llega. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar el celular. Y vamos a probar el mismo módulo step down. Pero con una pequeña batería de 6 voltios. Y es ahí donde compruebo que. Acá sí carga. Observamos que realmente empieza a cargar. Bueno, entonces digamos que el módulo step down con salida dual USB funciona para la luz con tres pilas, pero para cargar celulares eh, a ella necesitamos una pequeña batería de 6 voltios recargable sellada 1 amper. 6 voltios 1 ampera. Módulo step down con salida dual USB. Se compra por Mercado Libre y te salen 350 pesos y quizás un poquito menos. Esto es un portapilas con tres pilas de 1,5 voltios comunes. Se le conecta a los dos cablecitos con un destornillador se ajustan los tornillos. Y uno ahí ya podemos eh, conectar lo que queramos. Prendemos la luz, observamos que luce en todo su esplendor. Vamos cambiando las luminosidades, ahí tenemos. Podemos bajarle la intensidad. ok o podemos subirla muy bien la luz alumbra impresionante apagamos entonces bueno esto salís del apuro rapidito comprando un módulo step down con salida dual usb un portapilas y tres pilitas. una clásica batería de plomo y ahora les voy a mostrar la batería amenofis Modelo Kaguama. Esta es la batería modelo Kaguama. Podemos observar el proceso electroquímico en su interior. Bien. Podemos observar que en todas las botellas se está creando un proceso electroquímico baterías kawama de 6 voltios para la obtención de energía en un caso de por ejemplo de un corte de, de, de electricidad bueno el resultado 6 Voltios 6 voltios de corriente continua 6 voltios y medio Es la chapa ¿Qué es lo que he hecho en este caso? Bueno eh, Vemos cables Cables comunes Pero adentro vemos que esto tiene Algo Algo raro, ¿sí o no? A ver, a ver ¿Se puede llegar a ver eso raro? en el interior de la batería Kaguama. ahí abajo se ve bien, se ve pero no tan bien bien, podemos ver un tubo de ensayo en las otras eh, no se permite ver muy bien, pero lo que tenemos aquí es un tubo de ensayo un tubo de ensayo de vidrio bien un tubo de ensayo que tiene adentro esta pieza esto es un fusible de 100 amperes listón repuesto para fusible 50 piezas, 100 amperes son unos listones bastante grandes. Lo bueno que tienen esto es que son eh, de zinc puro. Son de zinc puro. Bien. Entonces nosotros acá tenemos el negativo, que es el electrodo de zinc. Luego con un cable vamos a hacer el positivo. A ver si nos permite sacar uno. El experimento. Bien. Podemos ver que alrededor del tubo de ensayo, yo le enrollé el cable. O sea que el tubo de ensayo se mueve aparte de esto. ¿Eh? Tenemos el tubo de ensayo, tenemos la bobina por afuera de cobre. Todo eso lo metemos adentro. Lo metemos adentro. Y tenemos 6 voltios y medio. Bien. Lo que hice fue envolver un cable. Esto lo doblé en dos para que pueda entrar en el tubo de ensayo. Y a la tapa le hice dos agujeros. Uno para el cable y el otro un agujero más, pa más pequeñito para que se conecte el interior de este tubo con el exterior. O sea, con el interior de la botella. Adentro del tubo puse una mezcla de sulfato de zinc. Y ahí lo vemos prácticamente gravitando en la botella a ver si le podemos hacer un mejor plano bueno quizás eh, si lo miramos a través de la luz podamos observar lo bonito parecen nubes parece el cielo sulfato de zinc en estado gravitacional podríamos decir Sulfato de zinc en estado gravitacional. Movemos el recipiente y observamos el sulfato gravitacional adentro de la botella. Ahí está, las nubes. Bien, dejamos en la botella y luego vamos a ver que las botellas adentro tienen sulfato. de cobre sulfato de cobre qué cantidad le puse qué sé yo le puse hasta que se hasta que me pareció unas cuantas cucharadas 6 10 y de esto por botella le debo haber echado 3 3 cucharadas por botella hasta que se puso azul bien yo lo único que quería tener era sulfato de cobre en la botella y sulfato de zinc adentro y que solamente estos dos sulfatos se comuniquen a través del agujerito bueno así fue de esta manera eh, la placa de zinc queda exclusivamente dentro del sulfato de zinc y la reducción eh, se detiene más que nada eh, lo que estoy intentando es de que eh, hacer una pila no signifique que se coma esta pieza porque, claro, si no me, me va a durar un día nomás. Ya podemos ver que, que hay un proceso químico adentro de la botella donde hay una reducción. El agua se está rompiendo. Los componentes se están desmolecularizando. Entonces, el zinc, eh, digamos, padece una reducción en lo que se va deshaciendo prácticamente. Entonces, bueno, es lo que he tratado de solucionar por un lado. El zinc al estar exclusivamente en el sulfato de zinc adentro del tubo de ensayo, la comunicación del sulfato de cobre no permitiría que la reducción fuera tan rápida. El sulfato de cobre hace que el zinc quede así y se deshace, directamente se deshace. Así que bueno, acá tenemos 6 eh, caguamas, te tomas 6 caguamas y ya tenés 6 voltios y medio gratis. Esto es energía gratis. Y lo bueno de esta batería es que no hace falta recargarla. Uno la arma, 6 voltios. En cambio esta, vos compras esta batería y la medís y no tiene nada. La tenés que cargar para, que, para poder usarla. En cambio esta la usás inmediatamente. Obviamente, entre estas dos vamos a tener una diferencia de amperaje. Esta tiene menos amperaje. Pero ya vamos a ver, lo que quiero hacer ahora es eh, armar dos, dos, dos packs, o sea, 12 botellas, para poder hacer funcionar con 12 voltios este pequeño inversor. Este inversor le ponemos 12 voltios acá y me va a entregar 110 por acá. Tiene 150 watts de potencia, 150 watts de potencia de salida. Así que, bueno, dice 12 voltios, 20 amperes máximo. Esto no nos da ni, ni un amper, pero bueno, si llega a prender por lo menos la lucecita verde, significa que algo de corriente voy a tener acá. Si llego a sacar los 150 watts, bueno, ya tenemos 150 watts gratis con dos módulos. Lo único que hay que ver es que esta pieza de zinc dure lo más que uno pueda el zinc eh, se puede reemplazar por por ejemplo una barra de aluminio esta es una barra que yo estoy usando de prueba y bueno en esta barra nosotros vamos a tener menos reducción o mejor dicho hay más material para que se reduzca en cambio acá ese cuellito se reduce y ya directamente la pieza se rompe en cambio con una pieza así quizás dure más Voy a probar también el hierro voy a preparar alumina para nano recubrir estos materiales de alumina para ver eh, también si se comportan de una manera más energética al tener una nanocapa, por ejemplo de alumina eh, la alumina lo que hace es que al revestir cualquier material de alumina el aluminio no se oxida por lo tanto detiene la oxidación del elemento por lo tanto eh, va a durar más y al tener esa nanocapa de cristales va a rendir mucho más a nivel energético luego tenemos el cobre el cobre también se puede nano recubrir con zoa cáustica de esta manera vamos a tener por un lado el cobre que tampoco va a sufrir la reducción que yo todavía no, no la he medido la reducción del cobre tengo que observar qué pasa con el cobre pero por lo que podemos ver se ve bastante bien. ¿Sacudimos? Sí. Tiene ahí algunos bordes medio verdes o no sé, pero no se ve. No se ve muy muy reducido este cobre. Sin embargo, observamos que las burbujas salen del sulfato de cobre y no de adentro de donde está el zinc. Eso me llamó mucho la atención. O sea, las burbujas están saliendo del sulfato de cobre. Por lo tanto, algo raro pasó al haber encerrado en este tubito la pieza de zinc y no haber permitido que el sulfato de cobre entre en contacto con el zinc. La batería Kawama, un invento de fundación Amenofis para el mundo. Encontré un efecto raro interesante un efecto nuevo que va a hacer que todo esto se impulse estamos viendo baterías galvánicas de todo tipo, bueno y acá te voy a mostrar lo que descubrí acá tengo un cable de cobre con una pelotita de plomo la cual bueno, está sucia porque tiene el polvo este, ¿no? Pero esto, esto es una pelotita de plomo. Acá tengo otro cable. Y acá tengo un listón de zinc. Doblado. Bien. Zinc. Plomo. 440. Ni siquiera medio voltio. Pero qué pasa si yo agarro el plomo. Y toco acá. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Mirá vos, eh! Se puso como loco. Se pone como loco. Bueno, pero eso no es todo. Yo estaba intentando superar el récord de mi última pila. O de mis últimas dos pilas que me dieron 1,8 y 1,8. Así que bueno, estaba en eso. Creando una pila que supere el récord. Y mira con lo que me encuentro. Yo muevo el... Lomo. Lo voy tirando O sea, lo voy llevando al borde Que cada vez este borde esté más cerca del borde este Y mira lo que pasa ahí ¿Eh? Mira Yo lo voy a ir corriendo Voy a ir corriendo un poquito Un poquito ¿Eh? Un voltio y medio Lo corro un poquito más Un poquito más Un poquito más más Un poquito más Un poquito más ¡Epa! Va subiendo por correrlo nomás A ver Un poquito más Corremos un poquito más Mira Levanta, levanta Un poquito más A ver, a ver Mira, mira, mira, mira 1,8 Acá llegamos Estamos igualando el récord de nuestras pilas. Pero ¿qué pasa? Ahora si yo... Estamos casi en el borde, ¿eh? Casi en el borde. Pero le vamos a bordear un poco más. A ver si podemos romper el récord. A ver si podemos romper el récord. Corremos un poquito más. Y... 1,8. Un poquito más. ¡Dos voltios! Rompimos el récord, señoras y señores A ver, a ver, a ver Yo recién vi dos voltios ¿Vos viste lo mismo que yo? Vamos a moverlo un poquito eh, A correrlo un poquito Más para... Allá. Uh, miró Ahora sí Rompimos el récord El récord máximo Dos voltios 125 milivoltios. Hemos roto el récord de las pilas, pero bueno, fíjate eso. No, o sea, yo no lo entiendo todavía. Vamos a correrlo un poquito más, a ver si nos da un poquito más. Uy, le toqué el cable y lo Vamos de nuevo. 2 voltios. Corremos. 2 voltios 14. 2 voltios 26. Mira qué buen récord, eh. Mira qué buen récord en una sola pila. 2 voltios 27. 2 voltios 27. Y ahí ya empieza a bajar. Ahí ya me, me fui del borde. Y empieza a bajar. O sea. Que el voltaje máximo yo lo consigo. Mira, lo voy a empezar a echar para atrás. Y mira cómo sube el voltaje. Eh, mira, un poquito más lo echo para atrás. O me pasé. No, mira. Un poquito más. 2.15. Ahí me fui. Lo tiramos para allá. 2. hay que sintonizar la pila infinita ¿Qué es esto ¿Qué vengo a descubrir bueno y el contacto, esto es dióxido de manganeso y esto es lata o sea que es a través de la lata a través del dióxido de manganeso como habíamos visto me da 447 a través de la lata el plomo solo o sea si yo raspo ahí y lo clavo me da 1,5. Y ahí. 1,5, ¿viste? O sea, clavándolo. No tiene sintonía. Pero dejándolo así. Por ejemplo, yo lo dejo ahí. Ahora se. Bueno, se le cayó el dióxido de manga en eso, ¿no? Vamos a correrlo. Mira, 1,4. Corremos más. 1,6, corremos más. 1,7 corremos más 1,7 y medio Corremos más Casi 1,8 corremos más ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡1,9! dos voltios Explícame eso O sea, ¿por qué necesita La lata Solamente un pedacito del plomo? Si ya le, le haces Ocupar más Ya no sucede esto, o sea Acá estamos hablando de proporciones. No se le puede echar todo el plomo que uno quiera. A ver, corremos un poquito más. Se fue. Traemos. Traemos. Acomodamos de nuevo en cualquier lado. ¿Qué es lo que está pasando acá? Dios mío. El misterio. Según... Ahí Nos vamos al borde Nos vamos al borde Nos vamos al borde Al borde Un poquito más Estamos casi a punto de caer Y ahí baja Y ahí toca el cobre Si el cobre toca la chapa Casi, casi Dos voltios, ¿no? A ver ahí Vamos a hacer que toque el cobre Ahí está 1.476 Yo suelto y seguro que va a levantar Porque tiene el dióxido de, de manganeso ¿no? O sea que la película de dióxido de manganeso Le da ese voltaje extra Y la sintonía del plomo eh, Yo lo que hago es esto Lo meto ahí Y luego lo, lo espolvoreamos bien Ahí está Y ahora sí Buscamos la sintonía. Ahí está. Atrás. Atrás. La perdí. ¿La perdí o se le salió esto? ¿Cómo es? Sí. Eh, acá. Vamos. Hacer que tenga la película. Eso. Necesito una película de dióxido de manganeso. 1, 3 1, 4 1, 2, 1 Le perdí la sintonía, che Que no se la encuentro Mira Y esto me, me ha estado haciendo toda la tarde ¿no? O sea No le puedo encontrar la lógica Para poder replicarlo Y llevarlo al tubo de ensayo Para ya directamente conseguir en las mismas condiciones en un tubo de ensayo y que de este tubo de ensayo ya me salgan 2 voltios como mínimo, si es lo que hemos encontrado ahora a ver, le muevo el zinc lo dejo en el medio, a ver, en el medio 1,6, 1,5 lo llevo para el costado nada, no, no pareciera haber mucha diferencia ni sintonía, este tocamos ahí Nada, viste, o sea, necesita una cantidad por un lado de dióxido de manganeso para el zinc, pero para el plomo no, apenas una capa. Y según la proporción de plomo, va a encontrar un voltaje bastante alto. 1,8, 1,7, 6,5 lo no damos vuelta capaz que le estamos usando el lado malo 1,4 1,5 bueno, viste cuando uno lo quiere mostrar no te sale, pero lo vieron todos, lo vieron todos lo logré alcanzar a filmar y todos vimos el voltaje así que esto es un misterio yo le voy a empezar a buscar hasta encontrar por qué Sube tanto el voltaje Y a la vez Hemos podido observar Que se trata de, de una pequeña proporción de plomo Que si ese detalle no está Este voltaje No va a estar tampoco Mirá Ahora no lo encuentro más A ver si apoyo acá ¿Qué pasa? 1, 4 Busco ahí ti, ti, ti. A ver, a ver Medio colgando Ahí más atrás no, mira, 1.6 y no puedo subir de 1.6. Me cayó la, la maldición. ¿Qué pasó? Mira, ahí está. Ahí está, ¿viste? O sea, esa es otra de las cosas que veo. Que coincide justo con una pequeña capa que también tiene una proporción. O sea, que no solo es una proporción de plomo, sino que este plomo también tenga una proporción de dióxido de manganeso. A ver si logramos nuevamente los 2 voltios, queridos... Los dos voltios, queridos. Mirá. Uy, se me fue. Vamos. Bueno, ¿viste? Mira qué loco. Y si le buscamos más... Llegamos a los dos voltios... 250 milivoltios. Mirá, casi 250. Así que... Acá tenemos un tema... Para contemplar ok todo voltios 250 a ver quién me iguala récord guinness voltaje pila farádica el modelo amen office ¿eh? ¿quién me lo copia este? ¡Aza! vamos vamos la receta pasando la receta bueno voy a investigar y voy a lograr pasar esto no sé a un pequeño dispositivo un ensayo una pila seca y vamos a ver cómo lo ponemos pero ya con esta pila eh, se nota que es puro amperaje y que vamos a necesitar pocas con este voltaje y con este amperaje vamos a necesitar pocas ¿por qué digo con este amperaje? porque si tiene mucho voltaje tiene mucho amperaje es la ley de ohm sube el voltaje sube el amperaje por lo tanto bueno Estamos, se ve con una pila excepcional La mejor de todas que viste en tu vida Y si no, mostrame, a ver, ¿quién? ¿Quién puede lograr más de 2 voltios 38? Mira ahí, capaz que si le doy hasta un golpe Llego a los 40 A ver, a ver, un golpecito con el dedo por acá Uy, no Se me fue Bueno, le vamos a buscar de, Acá estamos de puro experimento te mando un abrazo. A ver si se escucha el ruido de los globitos. ¿Se escucha? Bueno, me llegó un mensaje, nada que ver. Bueno, y acá estamos probando las baterías. Un enchastre porque estoy meta. meta prueba. Meta prueba. Pero esto sigue funcionando de maravilla. La reacción, observamos. Cómo rompe el agua y las burbujas van subiendo. Ahí. Ahí se ven las burbujitas subir. Un verdadero zafarrancho. Mirá lo que es esto. De lejos no se ve tan feo. Bien, el tema es que le estuve mezclando cositas. Logré un poquito más de corriente mezclándole... Aparte al sulfato de cobre le mezclé dióxido de manganeso y un poco de grafito, subió la corriente. Así que le puse a todos, por eso se ve que está todo así como tan cochino, no, tan ennegrecido. Bueno, eso es todo. Eh, empieza el récord de Guinness. A ver quién supera la pila de Amenofis que nos entrega 2 voltios. 2 voltios 220. A ver, a ver, un poquito más. Un poquito más, dame un poquito más. Bueno, habíamos logrado 2 voltios 234. Ok, quedó grabado acá. Así que, nada. A practicar. Te mando un abrazo.